Pues vamos a ver y, sobre todo, a escuchar esa melodía que tanto nos gusta, que además identificamos enseguida con esa romería enseguida, pero antes presentamos a Mario, que nos acompaña como cada martes. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Porque hemos elegido hoy por la proximidad de la fiesta, pero nos centramos en la música. ¿Por qué? Pues sí, es cierto. Y es que eh, siempre se dice que no se entiende en una fiesta sin música, ¿no? Hombre. Y es cierto que esta melodía eh, cumple perfectamente todo eso que contamos de las canciones tradicionales, que es que tienen que ser asimiladas y reconocibles por, por la gente que participa de la fiesta y qué mejor canción reconocible para los zamoranos como la melodía de Nuestra Señora de la Concha, que siempre escuchamos pero que también tiene su historia, que muchas veces no conocemos, vemos a los muchachos y a esa gente mayor también recorriendo la procesión, tocando esta canción casi de una forma insistente, ¿no? pero bueno, uh -huh. es parte del espíritu y muchas veces pues eh, no conocemos la historia de la imagen, conocemos la historia de la romería, pero a veces no conocemos la historia de, de la música, que es lo que hoy vamos a ver aquí, cómo se ha incorporado esa música a la romería y cómo al final son casi tantos músicos como cofrades, no es el caso, ¿no? pero bueno, sí son muchos músicos los que participan y los que sienten la romería igual que el resto de hermanos. Bueno, pues para hablar de ello, precisamente nos acompaña Alberto Jambrina. Buenas noches, Alberto. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Es el coordinador de la escuela y están ya ensayando. Y si ustedes han pasado cerquita de la, de la escuela, lo han escuchado estos días, los ensayos. Y ya, pues si no sabíamos la fecha, ya cuando pasamos por la calle decimos Uy, pero ya es la, ya es la Iniesta, pues ya vamos sí. a, a tocar en romería. Comenzamos los ensayos aproximadamente unos 15 días antes uh -huh. de, de la romería. Así sí. que ya, si no sabemos eh, la fecha, como decíamos, ya la tenemos apuntada sí. en el calendario. Bueno, eh, vamos a escucharla, vamos a ver fotografías, pero sin duda alguna esta melodía de que acompaña a la concha se nos mete hasta las entrañas, vamos, que estamos semanas sin poder sacarnos la de la cabeza, ¿eh? Claro, claro, claro. Hay un poco de, de catarsis general en el, <risa> en el asunto porque, bueno, pues es la marcha de la cofradía y son muchos eh, kilómetros y en procesión es el tema que se toca y ya está. Nosotros pudimos eh, recoger esta melodía Bonifacio Arévalo el rubio de olivares, eh, ...que tocó durante bastante tiempo... ...en los años 30 eh, y 40... Eh, ...y tal vez incluso los años 50... ...la, la dulzaina eh, la, la propia, en la propia cofradía... ...él además de tocar la dulzaina... ...pues había tocado un poquito el, el oboe... En alguna, ...en alguna banda de música... ¿eh? ...y bueno, pues no sabemos muy bien cómo, cómo fue... ...había una parte que se había perdido, ¿eh? la, digamos la introducción... ...que en realidad tiene que ver un poco con la marcha de Oriamendi... ...con el himno carlista que data más o menos de mediados del siglo XIX... Eh, ...y bien, y puede haber algunos otros o sea, sedimentos... ...que se han ido ahí acumulando... La, la, ...la parte central, que es así como más... Eh, ...también bastante militar y demás... ...puede venir de algunos toques, eh, avisos para caza... ...de instrumentos como la trompa... ...y eso puede ser más o menos de, del siglo XVIII... ...una cosa así... ...y bueno pues se han ido sedimentando esa serie de capas... Eh, ...ahí y es lo que, lo que conocemos... ...y lo que bueno pues ya es patrimonio de todos los zamoranos... Uh -huh. ...eso sí, bueno pues luego... Eh, ...si esto se tocaba con dulzaina, caja y bombo... ...pues se han hecho otras versiones... ...para el resto de los instrumentos tradicionales... ...y entonces bueno pues eh, lo toca la flotilla y tamoril... ...lo tocan la gaita con los tambores... ...y por supuesto la dulzaina también... De ¿Desde cuándo, tal y como la conocemos ahora, desde cuándo se toca, Alberto? Bueno, pues hombre, eh, su, habría que remontarse mínimamente a, a, a Bonifacio Arevalo, eh, que como digo, tocaba en los años 30 y su padre eh, to, hacía mmm, pareja eh, tocando la caja con el tío Sartén eh, que, eh, que tocaba la, la, la dulzaina y es, estaríamos hablando de principios del del siglo pasado uh -huh. Bueno, hay arreglos, como decimos, para que se introduzcan todos estos instrumentos que, uh -huh. que has relatado ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo es esta, esta melodía que nos encanta? Mario bueno, pues... que te has quedado en la parra. <risa> Sí, Sí, sí, estaba, estaba pensando ahora mismo en la partitura para ponerle un poco de de complejidad, ¿no? La estabas ¿no? visualizando, ¿no? Pues hombre, esta melodía tiene sus, sus, sus toques. Eh, por ejemplo, sí que cada una de las partes va modulando entre el modo mayor y el modo menor, que creo que además es una cosa curiosa. La gente es muy pegadiza. A veces la melodía es lo difícil que uno la quiera hacer, pero bueno, es una melodía muy asequible para, para toda la gente que la toca y que además como se ensaya tiempo antes y, y se toca el día de la, de la propia romería, pues es una melodía que se termina aprendiendo y que luego cada uno pues, le pondrá ya la ornamentación que considere oportuna y la hará lo compleja que, que quiera. La vamos escuchando así, con orna ornamentaciones o sin ellas durante toda la romería que empieza a las ocho y media de la mañana y sale de San Antolín, ¿no? Tenemos sí, que decir. Sí, sí, este año sale de San Antolín. Es lógico, puesto que el retablo está pues eh, restaurado, eh, restaurado y todo, pues y es además el, el templo, digamos, madre de la, de la propia Virgen de la, de la Concha. Uh -huh. La escuchamos de muchas eh, formas diferentes, decíamos, Alberto, ¿se uh -huh. nota eso, esos cambios o cada grupo ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se organiza esto? ¿Hay una partitura Bien. que se sigue durante toda la romería? ¿Se hacen variaciones? ¿Cómo se hace? Eh, hay pues, partituras para cada uno de los instrumentos y normalmente pues, la flauta y el tamboril abre la, abre la, la, la, la cofradía, ¿eh? abre la, la procesión al lado de, la, de las cruces guía. Eh, luego, pues la dulzaina mm, suele ir detrás de la imagen, ¿eh? y por último, y bueno, entre medias están las, eh, las gaitas, ¿eh? o sea que sería flauta y tamboril, eh, gaitas, y la, la dulzaina y la percusión va detrás de la, de la imagen. Tal vez un poco mmm, porque se pueden aprovechar también de, digamos, de, de, de la percusión para marcar el paso en algún momento. Y porque también la dulzaina tiene ese problema de que si te atropella mucha gente y demás, pues la caña que está en la, en la boca pues te puede hacer daño en el, en el labio. Por lo sí. cual es, es preferible que los dulzaineros vayan detrás. Vale, o sea, esto ya es cuestión de logística sí, y de sí, supervivencia. Sí, sí, sí, sí. <risa> Sí, sí, Totalmente, normal, porque es que al final, supongo que ¿cuántos músicos van acompañando a, a la imagen? Pues eh, aproximadamente de unos años para acá estamos unos 250 Madre y mía. tantos, 270 y tantos uh -huh. Lo decimos, bueno, pues porque comemos todos juntos y hay que repartir unos bocadillos Y pues y ya eso <ríe> es, es la cuenta, ¿no? Eso es la cuenta, efectivamente <ríe> El bocadillo que hay que comer, claro que sí, sí. 200 músicos, ¿Os vais turnando. Hay un momento en el que todos estáis eh, tocando. ¿Cómo os organizáis, Alberto? Porque bueno, es que es muy, larga, que es distinto, muy largo. El día, los, ¿eh? los instrumentos están en distinto tono. Uh -huh. ¿eh? Es decir, que no se puede hacer una, una mezcla de la dulzaina con la flauta y el tamboril a no ser que sean eh, pues personas muy expertas y el de la dulzaina pues cambia de tono para, para buscar a la, a la flauta ¿eh? o, o, o la gaita entonces bueno pues cada, cada grupo se distribuye más o menos como hemos dicho dentro de la de, de la familia, cofradía ¿eh? Sí. ¿Eh? y pues eh, se, se toca todo todo el mundo eso sí, pues cuando hay cuando se para para una limonada para un lo que sea y tal, pues ya empiezan a sonar la, la otro, otras melodías uh -huh. la eh, jotas, brincaos eh, y pasodobles, eh, valses, para que bueno pues la, la, la gente se lo, se lo pase bien en esos momentos uh -huh. y también los, o sea, los músicos tengan eh, tienen más repertorio y también quieren tocarlo. Claro, y se, arranque, se arranca a bailar, lo toquen, pero me imagino que llega un momento en el que se deja un poco el instrumento y se pone uno también a meterse en el ambiente de la fiesta, pues si hay claro, que claro, bailar se claro, claro. baila y si hay que tomarse la limonada se la toma. Porque, se la toma, pero en todo momento muy, aquí la, la que manda es, es la propia Virgen, el, es decir, el paso, en cuanto arranca el paso cada uno enseguida en nos situamos en nuestro sitio y a, a las posiciones y para adelante porque hay mucho recorrido que hacer uh -huh, exactamente, eh, ¿cuántas horas en total? pues desde las ocho y media hasta que llega a la Iniesta que pueden ser la una de la tarde más o menos ah, ya, ya, ya, ya sí más sí, o menos una sí, sí. una una y media por sí, ahí sí. Y no luego por la tarde y luego por la tarde sí pero ojo que durante la comida mmm... el pueblo literalmente está tomado también de músicos Exactamente. y, de, gente y de, de, de de bailadores y demás y la el ambiente no para. de fiesta está está garantizado y no es que no pare es que casi no les dejamos comer a los músicos <ríe> tienen que estar tocando y venga otra vez le pedimos la concha así que no nos cansamos durante horas y horas y claro, horas claro claro claro por eso decimos que es un poco de ...de catarsis eh, colectiva, ¿eh? eh <risa> bueno, claro. se imaginan ustedes la Iniesta... ...casi nada en nuestra vida, ¿eh? Pero la Iniesta sin música, eso es imposible, o sea... ...es, es lo que le da el alma a la, a, al día... ...le da alegría, me imagino que... ...que hasta incluso los días que... que esperemos que no pase el lunes... ...hasta los días que, que, que hay lluvia, ¿Cómo, ¿cómo salváis esto, Nosotros Alberto? nos lo pasamos bien ¿Qué? de cualquier manera... Pues lo salvamos porque en las mochilas de cada uno, porque es que además, eh, es eso, yo en, eh, en enero de este año di una conferencia en Aveiro, en Portugal, y se titulaba Tocar caminando. Y entonces explicaba todo el proceso de los ensayos para las romerías en, en Zamora y bueno pues también todo un proceso paralelo de reconstrucción de las gaitas de fole en este lado de la, de la frontera y que también lo han tenido los portugueses en el, el suyo. Y es eso, mientras que los muchachos y muchachas han aprendido el primer curso a tocar, luego ya, 15 días antes, los sacamos al patio porque tienen que aprender eh, a tocar mm, Caminado, caminando claro. y a veces incluso corriendo. Porque lo que hemos dicho, eh, el paso de la, de la Virgen lo llevan generalmente eh, pues eh, gente, gente alta, ¿eh? uh -huh. porque la, la Virgen tiene que andar mucho camino. Y entonces cuando se ponen a, en, en movimiento, pues a veces eso, estás con, con el bocadillo con el tal en ese momento y ya te <ríe> tienes que colocar en tu, en tu sitio. Es, es un, caos, un caos bastante bien organizado. Dentro <ríe> del caos así. está organizado, ¿no? Sí. Mario se reía, así que algo de algo se estaba acordando. No, la verdad es que en las fotos, por ejemplo, veíamos ¿no? la, la ilusión que tiene la gente. Veíamos eh, una foto de unos, de unos niños, un, día de, un año de estos que nos llovió, parecía que ellos diluvió. O sea, literalmente metidos en, en su chubasquero de plástico con el instrumento debajo tocando, así que incluso los días que, que llueve, debajo de la funda, uno sigue, sigue haciendo música. Y por supuesto, pues hombre, ya los que son de primer año les puede pillar un poco más, más desprevenidos, pero los que ya llevamos algún año más, pues ya vamos mm. preparados incluso a veces para el tambor con una bolsa de basura en la que metemos el tambor, le hacemos un nudo <risa> para que no se moje. Y seguimos, y seguimos tocando. Y seguimos tocando. Hay, que, hay que improvisar y hay que tener para claro, todo, claro, ¿no? Claro. Bueno, eh, es que si vosotros paráis, se para, ¿no? Se para la, la, la romería prácticamente. Se necesita esta música para... Evidentemente, el para para que tiempo ha, se ha venido, digamos, eh, creando esta situación. ...que es un auténtico... no sé si derroche de alegría o de tal... ...pero bueno, pues... Y, y tampoco sin pretenderlo exactamente... ...pero bueno, todo confluye en que ese día... eso es así... ...evidentemente cuando iban dos músicos o tres músicos... ...no podían hacer, hacer esto... ...pero uh -huh. ahora mismo como vamos eh, en grupo y demás pues esa es la, la idea, hacer el máximo de camino y tocar cuanto más mejor y pasárselo bien. Oye, cómo es esta experiencia de, bueno, ahora ya sabéis tocar, eh, ahora os vais al patio, ahora empezáis a caminar y seguís tocando, ¿cuáles son los consejos que se le dan a un músico primerizo que tiene que, que coordinar la respiración con el caminar sí, y con el caminar rápido? En ocasiones decía, decías Alberto, hasta correr. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se aprende esto? Pues caminando. La verdad Caminando es que, y ayer, ayer como diría Machado, y se hace camino al andar Es cierto que ayer eh, en el ensayo de Gaitas, precisamente, veía a, un, a unos señores de, de primero, que además era el primer día que iban al ensayo, iban los últimos los hombres y dijimos, bueno, pues el paso un poco más acelerado y casi no, casi no uh -huh. llegaban, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, a base de, de salir al patio, de, de coger la canción y de, de ensayar todos los días, con, uh -huh. con el paso más ligero o menos ligero, pues es como se va poco a poco eh, sincronizando todo. Ya no solo en instrumentos de viento, sino también en la fase del tamboril muchas veces cuando decimos eh, caminamos más rápido las percusiones, también se toca más rápido, ¿no? Y poco a poco pues eso se va, se va interiorizando y se va aprendiendo. Uh -huh. Bueno, con práctica, ¿eh? Eso, se hace camino al andar, así que con práctica no desesperemos que eh, todo el mundo ha empezado alguna vez, así que lo, se entiende, se entiende claro, perfectamente. Claro. ¿Cómo es el ambiente? Por una parte están los romeros, nosotros tenemos la música de fondo, os pedimos que toquéis mil sí. veces durante toda la jornada, uh -huh. pero ¿cómo es el ambiente que se vive entre, entre los músicos? ¿Cuál es ese sentimiento que hay? O ese... Pues yo creo que eso es un sentimiento de algo compartido, de un sentimiento grupal, bastante grupal en cuanto a, a tu instrumento y la, y la, la percusión, tu, tu grupo de gaita con tambor, dulzaina con tal... Y también un poco el, de, el, el sentimiento grande de que formas parte del, del colectivo, de que es la, la Escuela de Folclore. Uh -huh. eh, yo algunas veces se, se lo he preguntado a los, a los alumnos, porque nos han hecho más entrevistas eh, hablando de... ...de este tema y demás, y algunos me confesaban... ...es que este día es algo especial, se espera durante todo el año... ...y, y realmente nosotros solo acudimos a, a esta gran romería... Uh -huh. ...a la romería de la Iesta y a la de, de los pendones de Fariza... ...y cada una tiene, tiene lo suyo y demás, pero um, si, si participáramos... ...en muchas más sería una cosa ya más habitual... Como solo son estas dos al cabo del año, pues digamos que se hacen, se hacen esperar y se disfrutan. Y supongo que para los que es su primer año se vive con mucha ansiedad, ¿no? De decir, bueno, es que, que por lo que les han contado, porque la han vivido desde otro punto de vista. Sí, claro, pues pueden tener sus, sus nervios de... ...de si tendrán fuerzas para tocar el instrumento, de, de, para, para, para, para caminar y demás y tal... ...pero yo creo que unos nos ayudamos a los otros y, uh -huh. y luego es una experiencia bien, bien vivida... ...que, uh -huh. que ya se, se espera para el año siguiente... Bueno, y ahora, ¿cómo es el día después? Porque, ¿cómo se quedan los labios de esos turzaineros que están durante tanto tiempo tocando? Bueno, y de, los gaiteros, por supuesto, y los percusionistas, pues, supongo que el brazo... Cada cual, a, la a cada cual, le, claro. digamos, que, que, que eso, de tocar la foto y el tamboril, pues, es eh, particularmente el, el, la baqueta de, de, de tocar, eh, la, la mano de tocar. Eh, si tocas gaita, normalmente es el, el codo de, de apretar el fole, eso es lo que más te ...y si tocas dulzaina, pues evidentemente es el que nos diga... ...Mario, qué es lo que sucede con las percusiones... ...pues la verdad es que las percusiones, pues como en todos... ...la verdad, las muñecas, los dedos incluso a veces se resienten... ...también hay que pensar que va dando el sol, entonces... ...el sol o el frío, sí, sí, estás ahí sí, a la exposición sí. de la intemperie... Entonces, bueno, siempre a los alumnos le intentamos decir pues, que no cojan, por ejemplo, malas posturas, que parece una abogada pero después de ocho horas tocando, sí, sí. Eh, pues, pues es cierto que alguna no hay lesiones como tal, pero bueno, sí que puede haber alguna sobrecarga y se intenta siempre pues, decir que, que sea una posición relajada. Pero bueno, sí que es cierto que siempre se da todo en la romería. Muchas veces decimos que los, los críos pequeños, las madres, yo todavía mencionaba, es que yo no sé si va a aguantar el crío pequeño, y digo, probablemente más que tú, <risa> porque es mucha ilusión la que le ponen. Y nada, se aguanta, se aguanta bien. Y además da lugar a imágenes muy curiosas, ¿no? Porque se ven a los niños pequeños con las personas mayores, a veces ves al niño pequeño que saca la cantimplora y se la da al señor mayor o viceversa. La verdad es que es una jornada de convivencia, ya no solo el tema de la música, el tema espiritual, sino también lo que es la convivencia que surge entre las personas. Uh -huh. Es algo muy, muy interesante, se hace mucha piña y, bueno, pues tocamos todos los instrumentos juntos con, con nuestros propios instrumentos y, bueno, pues es una forma de, de hacer eh, sociedad. Y tradicionalmente el día de después siempre se descansa. ¿Sí, no? <risa> siempre. Es lo que os iba descansar. a decir, de reposo total. Sí, porque sí, si sí, no, de reposo total. Bueno, eh, chicos, yo creo que hemos explicado el origen de la, de la melodía, hemos eh, contado los avatares ¿no? que pasáis uh -huh. eh, durante todas esas horas acompañando a la Virgen de la Concha, pero sobre todo lo importante, y nos quedamos con eso, que sois casi casi el alma de esta fiesta porque nos acompañáis con esa melodía durante todo el camino y porque cada vez que os lo pedimos la volvéis a tocar y volvemos a disfrutarla. Sí, sí, sí. Desde luego la vinculación que ha habido siempre de la, de la Escuela de Folclore del Consorcio de Fomento Musical ...con la cofradía de la, de la Concha pues eh, ha sido muy estrecha... Desde el primer año 88-89, uh -huh. pues ya fuimos allí a, a tocar y no, no hemos dejado de ir a tocar nunca. Y, y también, bueno, pues de alguna manera la cofradía lo ha agradecido concediendo la, la, la medalla de plata hace dos o tres años sí, a, la propia, a la propia escuela. escuela. De uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues nos quedan unos días, ¿eh? pero ya, ya empezamos a calentar motores porque durante toda la semana hablaremos de la romería de la iniesta. Decimos que a las ocho y media sale de San Antolín el próximo lunes 20 de mayo y ahí os escucharemos pues claro, y os claro, disfrutaremos sí. mucho y, y, y, y quien quiera que pase a vernos en los ensayos en el San José de Calasán ah, pues a, vale. aquí hasta el jueves de, de 7 a 10 y si no que se quede por la calle escuchando que nos van a escuchar perfectamente que sí, pasen sí. a conocerlos chicos muchas gracias por venir y nos Dina. vemos a el vosotros. lunes Venga, en la romería, ¿vale? Claro, claro que sí. Venga. Y a todos ustedes también. Nosotros con la melodía de, de la Iniesta, que acompaña a la Virgen de la Concha, nos vamos, de momento, de tradición, pero nosotros continuamos con más cosas.